está En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como lo hacemos, especialmente cada domingo nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Señor que nos convoca a través de su espíritu a sentarnos a la mesa del Padre para escuchar la palabra, para fortalecer la esperanza. Vamos a disponer el corazón para celebrar dignamente estos misterios, pidiendo con humildad perdón por nuestros pecados. Tú que volviste junto al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces ascender junto al Padre. Al cielo contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor que es bueno, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que se Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. lectura del segundo libro de los macabeos el rey antíoco envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de dios fueron detenidos siete hermanos junto a su madre el rey Flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo, ¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. Una vez que el primero murió, Llevaron al suplicio al segundo y, cuando estaba para dar su último suspiro, dijo, tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de este fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua Extendió decididamente sus manos y dijo con valentía, «Yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de él». El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. Una vez que murió este, sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. Y cuando ya estaba próximo a su fin, habló así. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, señor al, al despertar me saciaré de tu presencia. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria porque en mis labios no hay falsedad. Señor, señor al, despertar, al despertar me saciaré, me saciaré de, tu de tu presencia. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Señor, Señor al despertar, despertar me saciaré, saciaré de, de tu presencia. presencia. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo, por tu justicia, contemplaré tu rostro. Y al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, Señor al despertar, despertar, me saciaré, me saciaré de, de tu, tu presencia. presencia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno, y una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada como lo es entre ustedes. Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, ya que no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los preservará del maligno. Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones. Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. el señor esté con ustedes evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor jesús dijo a los saduceos que niegan la resurrección en este mundo los hombres y las mujeres se casan pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, El ser hijos al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando, la llama, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que proclamamos en esta liturgia nos pone frente al misterio central de nuestra fe, la resurrección. Una resurrección que escandaliza, ha escandalizado, y eso ya lo decía padre Pablo, ha escandalizado a los judíos y les ha parecido una necedad a los griegos. El misterio de la cruz y de la resurrección no es comprendido, no fue comprendido y no sigue siendo comprendido. La iglesia hoy sigue anunciando esta buena noticia, la muerte ha sido vencida, el hombre ha vuelto a la amistad con el Padre, el banquete de la vida está servido para todos aquellos que libremente acepten la invitación. Jesús nos habla de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes, y que todos frente a Dios nos mantenemos en la, en la vida eterna, en la vida perdurable. Una vida eterna que tiene como, como distintas etapas. Una es esta etapa histórica que vamos transitando año tras año, pero que está llamada a desembocar en la plenitud de la eternidad. Por eso, para un, para un creyente, la muerte biológica no es sino una Pascua, es una puerta que nos abre a otra dimensión, una dimensión plenificante, propiamente eh, destinada a quienes hemos sido regenerados por, por las aguas del bautismo. Pero ciertamente que es difícil vivir eh, conscientes y coherentes con el misterio de la resurrección pero sin duda es el criterio de discernimiento para todas nuestras actitudes cuando uno realmente cree que va a resucitar toma la vida de otra manera cuando uno piensa que más allá de las fronteras de este mundo se encontrará cara a cara con el padre celestial y que nos reencontraremos con nuestros seres queridos o no nos reencontraremos eh, hace que vivamos nuestros días de una manera diferente. Ninguna angustia es terrible si sabemos que estamos llamados a la eternidad. Ningún dolor es sofocante si sabemos que estamos llamados a la vida. Por eso, en este domingo, muy especialmente, se nos invita a que revisemos nuestra fe en la resurrección. Nosotros estamos llamados a vencer a la muerte estamos llamados a trascender las fronteras de la disolución corporal para justamente eh, después reencontrarnos definitivamente incluso con la resurrección de la carne entonces eh, aunque muchos quieran sofocar este, esta invitación a la vida aunque muchos quieran oponerse y ridiculizar incluso nuestra esperanza en la resurrección nosotros los cristianos somos los que tenemos que mantener Firmes esta voz de la esperanza, estamos hechos para la vida, estamos hechos para la glorificación eterna junto al Padre en, en el banquete de la vida. Ojalá, ojalá que nosotros viviendo desde esta esperanza en la resurrección, sin desatender nuestros compromisos terrenos, sin dejar de, de meternos en la historia y protagonizar el momento puntual que nos toca vivir cada día, no olvidemos hacia dónde vamos, no olvidemos que somos ciudadanos del cielo, no olvidemos que estamos llamados, convocados a la resurrección. Que así sea. Vamos a rezar todos juntos proclamando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.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 por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia congregada por virtud y a imagen de la Trinidad se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría diciendo Santo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 No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y concédenos la unidad y la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no, no soy digno de que entres en mi casa Pero una, una palabra, palabra tuya bastará para sanarme Dios Padre, Tú me conoces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 respondido tu voz resuena en mi y va aumentando tu voz resuena en mi tu voz es clara tu voz resuena en mi tu voz me impulsa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 Tú has invitado y pocos te han respondido mí. y va aumentando Oremos. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos has alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María de Nazaret, María me cautivó, más